y nosotros lo que estamos es cargando materiales para el ayuntamiento que aquí hay una compañía que está trayendo unos camiones para acá para la bajada eh, los bracitos y están perjudicando nuestra calle nuestra calle que nos costó mucho sacrificio te entiendes yo trabajo en la prensa de Santo Domingo y soy de aquí residente aquí de San Francisco ...y me duele, me duele, usted me entiende... ...o sea, en esta protesta, yo me uno a, a esta protesta... ...porque no es justo, usted me entiende... ...entonces, eh, como dicen popularmente... ...nos han vendido sueños... ...vienen los camiones llenos, nos dañan el petróleo... ...nos dañan la calle... ...y luego se van y nos dejan la calle dañada... ...esta calle nos costó mucho sacrificio, golpe... ...muchas personas serias, apresadas, etcétera... ...usted me entiende... ...entonces, no podemos permitir que, que continúen... ...haciéndole daño a nuestra carretera... ...la solución es que busquen la forma de no traer esos camiones tan pesados a nuestra calle cuando no tenemos una calle que pueda aguantar ese peso de esos camiones ellos pesan solo, imagínense cargado. entonces, nosotros queremos es llegar a un acuerdo con ellos pero que el acuerdo se cumpla, usted me entiende porque honestamente no se está cumpliendo, de otra parte cumplimos usted me entiende, no queremos problemas ni inconvenientes pero por favor que nuestras calles nos duela a nosotros porque somos de acá